Hola amigos de Youtube soy Gabriel Utrera hoy les vengo con un video tutorial de cómo instalar el Mario Colección. No te sueltes del asiento, y vamos a comenzar. Antes de comenzar, te pido a que te suscribas al canal para no perderte de mis próximos videos si estás muy interesado en mis videos. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es irnos al link que les dejo en la descripción del video para que los descarguen esta subida por mediafire. Una vez de eso, les dejará un archivo zip. Denle clic derecho a extraer aquí. Esperemos a que extraiga el archivo. Una vez extraído, les dejará este icono de Mario. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado. Si estás interesado de ver de mis videos, dale like, comenta y suscríbete al canal y compártelo a tus amigos. Y no olvides de activar la campanita de notificaciones para no perderte de mis próximos videos. Adiós y nos vemos en el próximo video.